Okay. ok, entonces si yo tengo un 3% y lo divido en 12 me va a quedar como un 0.25 mensual es muy poco la rentabilidad que tú tienes en, en, en eso okay. pero si mi empresa renta entre un 19 y un 21% anual, yo también como profesional te diría, cierra tu empresa y, y mete tu plata en las acciones y te vas a tu casa a ver televisión, los partidos de fútbol, Netflix, no sé y se quedan en la casa y no tienen que estar o sea, haciendo absolutamente nada, porque la rentabilidad de un 19 a un 21% se las da a las acciones Mejor metenle un poco plata que tienen ahí y se quedan tranquilos. Pero si mi empresa está rentando un 300%, yo te digo inmediatamente, mete tu plata en la empresa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque suponte está probado que un restaurante renta un 300%, una empresa de guardia de seguridad renta casi un 400%. ¿okay? Y entonces yo prefiero hacer eso poner un negocio que sea rentable, porque suponte, si una persona, ¿por qué fracasan las pequeñas y medianas empresas? Porque ellos no, no les enseñan a medir la rentabilidad, la señora Juanita lo que hace, hace un negocio de empanada, la empanada le cuesta, suponte, mil pesos hacerla y la venden 500, ¿ok? Gana o pierde, Es, es, es lógico que pierden, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza, de fijarnos qué rentabilidad es la que nos está dando nuestra empresa. ¿ok? Entonces, si ustedes han tomado cursos de, de contabilidad, ¿ok? En, en contabilidad hay tres cosas que son súper importantes, que son la rentabilidad, eh, la liquidez y el endeudamiento. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. No sé, pero cada empresa ve cómo quiere tener su rentabilidad. ¿Por qué medirse? Por? Porque, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que daba se, se especificaban que su meta debería ser el margen bruto de un 20%. Y otros también por utilidad y otros por rentabilidad. ¿Cómo? Son todos Cor conceptos distintos de una empresa. Correcto. Pero pero suponte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, suponte? Si, si tú... Mira, yo he ido a un montón de, de directorio en, en la empresa. ¿Okay? O sea, si tú hablas de, suponte, de, de, de una renta, de, de una ganancia bruta de un 20%, ¿ok? Eh, tú vas a tener que descontar de eso los impuestos, el EBIT, EBITA. No sé si lo conoces. Sí, sí. ¿Correcto? Entonces... Ya no, ya no estás eh, cuantificando la rentabilidad, porque son dos modelos distintos. ¿okay? La rentabilidad, acuérdate, es que tú mides todos los costos fijos, los variables, y después los sumas, y ves cuántas fueron las ventas que tuviste, ¿okay? Eso te va a dar la utilidad, y la utilidad tú tienes que sacar la rentabilidad. Y como, como te digo yo, si tú tienes una rentabilidad de ese ejercicio que te da un 3%, yo te digo, mete tu plata en la AFP, porque está mal. La Sudamericana Vapore, que era la empresa más grande de barcos del mundo, que era de la familia Claro, rentaba un 3%, o sea, una empresa gigantesca que tenía más de, no sé, no sé, creo que eran algo de 60.000 trabajadores y rentaba un 3%. O sea, se imaginan la carga que llevaba esa empresa pagando liquidaciones de sueldo, eh, las la, la imposiciones. O sea, es mucho lo que ellos tenían que pagar para, para mantenerse a flote. Entonces, si, si, una, si un inversionista se fija en esos tres factores que les dije yo que es la liquidez, la rentabilidad y, y el endeudamiento. Tú lo primero que haces es pides el balance de la empresa y te fijas. Te fijas en la rentabilidad porque va a estar en porcentaje. ¿ok? Te fijas si está altamente endeudado o no está endeudado y si tiene liquidez. Y, si, y la liquidez... Ustedes saben que en la, en la caja cuánta plata te entra, suponte a la empresa, porque si, te, si tiene una baja liquidez, no vas a poder pagar las deudas que tú tienes, ¿correcto? Y si tienes una empresa que, que no es rentable, entonces no vas a poder tener una caja eh, amplia y tampoco vas a poder pagar las deudas. Entonces, eso es lo que hay que meterse en la cabeza de que uno tiene que saber Ver, porque el día de mañana, cuando ustedes ya empiecen a tener su propia empresa o estén trabajando para otra empresa y no miden est estos parámetros que tienen que ver con la toma de decisiones, porque, por ejemplo, si eh, ustedes quieren crecer, si yo, yo les digo a ustedes, mira, esta empresa tienen una rentabilidad muy baja tiene un endeudamiento muy bajo y tiene una liquidez muy alta compran esa empresa o no la compran Ay, depende po. depende de lo que ya, yo quiera eh, ya depende quién fue la otra persona que habló Depende de lo que yo quiera hacer. Depende de lo que yo quiera hacer. Porque, por ejemplo, si yo quiero comprar acciones, yo lo primero que hago es comprar acciones. ¿okay? Antes de comprarlas. Porque yo sé que suponte que esos indicadores se puedan arreglar. La liquidez, tú tienes que ir, suponte, ver la razón líquida y la razón ácida, y suponte ver eh, cuáles son la mercadería, la rotación que tienen. Okay, y si tú haces que la rotación se acelere, vas a tener mayor liquidez en la empresa. Okay. si tienes una, un endeudamiento alto, lo renegocias, lo repactas y baja la rentabilidad. Entonces tengo una empresa que tiene una alta liquidez, tiene una baja rentabilidad y tiene, o sea, un bajo endeudamiento porque lo, lo renegocié y tengo una rentabilidad subante alta, entonces... Esa empresa, yo la puedo manejar, la puedo arreglar. De hecho, su Walmart, que es el caso más estudiado en el mundo, ellos crecieron de esa manera, porque hay un punto de equilibrio en los costos marginales. Ok, piensen ustedes que, que en los agricultores, si ustedes se fijan, cuando plantan, hacen unos paños, ¿okay? y ellos saben perfectamente el porte del paño de tomates que tienen que plantar, porque si tú plantas un tomate más, te sale más caro. Entonces, ellos hacen un paño de tomate de cierto porte y después hacen otro paño de tomate del mismo porte y así van haciéndolo por paño, pero no hacen un paño de tomate así que son de 20.000 hectáreas de tomate. No, no porque vas a perder dinero. ¿okay? Entonces... Eso se llama costo marginal. ¿ya? La empresa es la misma cosa. Tú tienes que ver dónde está el costo marginal en el cual, supongo está el punto de equilibrio que tú tienes que encontrar para poder decidir qué es lo que tú vas a hacer. Porque cuando encuentras el punto de equilibrio, tú dices, aquí paro y voy y compro otra empresa y la dejo con el mismo costo marginal que fue lo que hizo Walmart, ellos compraban una empresa, llegaban a, al punto de equilibrio, no seguían creciendo, compraban otra empresa que estaba a su ponte de estar talada, la, la arreglaban, era más, es más fácil arreglar que partir de cero. ¿ok? Compraban la empresa, la, la ponían de la misma, con todo, con todo el estándar corporativo de la empresa y... E iban creciendo en todo Estados Unidos. Después se les ocurrió de poder manejar en los inventarios y pusieron un satélite, o sea, invirtieron valor agregado en poner un satélite en el espacio y todos los camiones, por ejemplo, que iban de un local a otro, iban al local, dejaban la carga y después se regresaban vacíos. Ellos se la ingeniaron y dijeron no, los camiones no pueden estar nunca vacíos, así que tengo que saber cuál es la mercadería que falta en todos los locales para que los camiones siempre estén llenos. Y ahí redujeron mucho más los costos. Esos son los costos que se reducen, como que tú, lo que tú estabas haciendo la pregunta de antes, ahí tú estás reduciendo costos, ¿ok? Porque estás ocupando a la máxima capacidad la logística. Siempre los camiones están llenos, entonces reduce los costos. ¿Okay? No pierdes dinero, que se llaman costos ocultos. Entonces, eso es sumamente importante manejarlo. Siempre tener la máxima capacidad, saber dónde están las cosas, y ellos tuvieron que invertir dinero, poner un satélite, para poder saber exactamente dónde eran los productos que se necesitaban y a dónde tenían que llevarlos para que los camiones estuvieran siempre llenos. ¿Ok? aplicaron la política de ir creciendo con, con el punto de equilibrio y la tercera política más importante nunca ponían un supermercado dentro de las zonas urbanas porque los costos de arriendo eran muy caros ellos siempre se ponían lejos de la ciudad entonces la gente lo tomaba como un paseo ponían un restaurante y, y una sala jardín infantil y los para dejar a los niños y ellos entrar al, a, a Walmart y dejar a los niñitos en, el, en la sala cuna y de ahí, suponte, cuando ya terminaban de hacer las compras, comían durante el día de domingo y se volvían a la casa con 10 televisores que no les servía para absolutamente nada, no tenían para qué comprar, pero eran tan baratos que los compraban o compraban cosas que ni siquiera necesitaban, suponte, compraban... Eh, máquina de, de máquinas para moler de carne no, no sé, pero llegué, compraban cosas para por último regalarla Porque era muy barato Y así fue creciendo Y, y ustedes vieron en, en, en una de, la, de los pantallazos que yo les mostré eh, Walmart es la empresa más grande del mundo O sea, Walmart en Estados Unidos cuando hay una inflación bueno, ahora es contrario a, a, a Donald Trump, así que Donald Trump nunca lo va a llamar a, a que baje los precios, ¿okay? Pero si Walmart en Estados Unidos baja los precios, baja la inflación. O sea, ese es el poder que tiene Walmart en Estados Unidos, ¿okay? y, el, y, y aquí en Chile a nosotros nos usan, porque como hay muchos productos de Walmart que no los dejan entrar en muchos países, ellos agarran y simplemente usan, compraron líder que ya, ya estaba totalmente desarrollado en todo Chile y pudieron simplemente eh, tener la posibilidad de utilizar nuestros tratados de libre comercio para llevar los productos con otra marca líder que sí los dejaban entrar en los países que no los dejaban entrar como Singapur, Alemania y otros países más. ¿Sí? Esa es la oportunidad que ellos veían en nosotros porque no, no, no vinieron a invertir porque Chile era un gran mercado. ¿OK? Entonces, detalles que uno tiene que tener sumamente claro en la forma en la cual tú piensas estratégicamente para poder tener éxito en los negocios. ¿OK? Si tienen tiempo, búsquese. En internet van a encontrar el caso de estudio de Walmart, y léanlo, vean todo lo que aplicaron y van a poder ver que suponte que una empresa que partió de un local muy pequeño llegó a ser la empresa más grande del planeta. ¿Ok? Fíjate que el único temor, yo, yo me especialicé en compra y venta de empresas, esa, esa es mi especialidad. Eh, cuando salí de, de, cuando estudié economía en Estados Unidos, mi tesis fue en compra y venta de empresa. Después el hice, hice el MBA y seguí con el mismo tema, compra y venta de empresa. Y, el, y los doctorados también los hice en venta y compra de empresa. ¿Por qué? Porque suponte hay un límite. Si, si General Motors, Exxon y Walmart se unen, son más grandes ellos en las ventas que hacen que todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿ok? Entonces los gringos están súper preocupados, porque se puede, puede cambiar, ya en los países pueden dejar de ser potencias, sino que las empresas pueden ser las potencias. ¿OK? Es súper importante ese tema. ¿OK? Hay un libro de un señor visionario, ¿sí? ¿Y esa unión no está permitida en Estados Unidos? ¿Es regulada o...? Es no regulada, solamente... es por eso que no, no se han podido fusionar, mm. porque mantendrían un monopolio. Acá no, acá sí se podrían fusionar, de hecho suponte hay familias de estos grupos económicos que tienen el petróleo, tienen la... El, la que, eh, eh, bueno, aquí en Chile no se manufacturan autos, pero sí hay supermercados, ¿cierto? Y tienen eh, se, líneas aéreas, ¿okay? Se podrían funcionar las, las tres empresas, pero, pero ninguna da, digamos, eh, tanto como para ser eh, el más grande que las ventas que hay en Chile y en el Producto Interno Bruto, porque esas diez familias están constantemente peleándose por... Eh, tener un, un mercado mucho mayor. Yo, yo me pregunto, o sea, por ejemplo, por qué eh, las, las empresas que en Chile no han salido, o sea, algunas han salido, Falabella sí está en Perú, está en Colombia, está en Argentina, en distintos países, y otras, y otras empresas también. Pero las grandes empresas como Codelco, por ejemplo, que son especialistas en cobre, y somos el país, suponte, que más sabe de cobre, Deberíamos estar eh, eh, explotando minas de cobre en Australia, en Canadá, en distintas partes del mundo. Y seríamos una multinacional. Pero no lo hacemos. Nos quedamos aquí en Chile pegados. Cervecerías unidas. ¿okay? Si se pusieran a vender cerveza en, en China, imagínate, serían una gran potencia. Porque los chinos son los que beben más cerveza que toda la gente en el mundo. Okay. ¿Les queda claro estos puntos o no? ¿O le estoy llenando la cabeza de muchas cosas? <risa> Victoria, habla. Dígame. ¿Qué es lo que ibas a decir? No, no le decía que sí, que estaba quedando claro hasta el momento. Ah, ya, bien. Ok. Don Esteban, ¿está claro o no? Francisca. Sí, profe. Sí, ah, profe. Okay. Excelente. Ok, sigamos entonces con la... Costo oculto. ¿Han escuchado esa, ese, esa definición? Sí, profe. Ok. Los costos ocultos súper rápido son todos los, los costos en los cuales tú no, no identificas y es una merma en tu empresa y eso generalmente hace de que tú gastes dinero de más. Por ejemplo, si la gente se cuelga de la electricidad de tu empresa, ese es un, paga una, unas cuentas tremendas de electricidad porque no identifica por dónde se te está... Eh, arrancando el dinero si hay una cañería que está rota también suponte es porque y no la arreglas pagas cuentas de agua excesiva eh, en un caso de una empresa que, que tuve que ir a ver cuál era por qué tenían tanta pérdida que, que, que hacía que la empresa estuviera en números negativos era porque la gente no, no había ningún control en, cuando la gente cargaba la, la benzina en los camiones y se robaban la benzina. ¿qué? Y ahí estaba, digamos, le, le, el costo oculto. La gente se robaba la gasolina de los camiones y perdían cualquier cantidad de contrato porque cada vez ellos tenían que ir subiendo más los precios porque no sabían por qué estaban en números negativos y, y es, esta gente era los que le hacían todos los contratos a los correos de Chile. Los perdieron, porque no, no, tenían, no, no podían competir con, el, con las otras empresas. ¿sí? Entonces, hay que identificar Los trade-offs es cómo manejamos nuestros trade-offs. O sea, se puede ganar, ganar dinero ¿no es cierto? sin sacrificar algo y mejorar nuestra eficiencia, por supuesto que se puede hacer. O sea, tú tienes que... Esto es, es como el costo-beneficio. ¿Ok? Tú tienes que ver, medir las opciones, de cuánto es el beneficio y qué vas a tener que sacrificar para poder ganar. ¿Ok? Fue como, por ejemplo, el, el tratado de libre comercio que se firmó con Estados Unidos. O sea, nosotros ingresamos a Estados Unidos ...con un tratado de libre comercio... ...que es un mercado gigantesco... ...y que nosotros... ...con suerte podemos... ...exportar... No sé, ...no sé qué exportamos, fruta... ...¿ok? Y ese es... ...eso ponte... ...nuestra ganancia... ...exportar fruta... ...a Estados Unidos... ...pero ellos... ...para ellos... ...era mucho más importante firmar este acuerdo de libre comercio, porque si ellos firmaban el acuerdo de libre comercio, podían comprar el líder y con el líder podían usar los tratados de libre comercio para exportar sus productos a otros países, que no lo tenían con ningún otro país. ¿Ok? Entonces, eso es saber manejar los costos-beneficios o los trade-offs que se llaman en los otros países. ¿Ok? Bueno, y aquí, este cuadro se los había mostrado, ¿no? No. Bueno, miren, el cuadrado más grande es Estados Unidos, ¿ok? Si ustedes se fijan acá, una flechita chiquitita abajo del cuadrado grande, está Chile. O sea, esa es nuestra economía, ¿ok? Si después, al costado derecho, está la economía de Japón. Okay. Este cuadro es de 1998 aproximadamente. Okay. Y, si ustedes se fijan, China tenía el mismo porte que Chile. Pero después China cambió su política y se convirtió en capitalista, y hoy día tiene casi el mismo aporte de Japón y de Estados Unidos. Además, se creó el mercado de la Unión Europea, en el que se meten todos los países de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido que está en este minuto con el Brexit porque se quieren salir de la Unión Europea porque no les gusta pertenecer a ese lado. Ellos quieren quedarse más hacia la economía estadounidense que ser parte de la Unión Europea, ¿okay? porque ellos se sienten como papás de Estados Unidos. ¿okay? Entonces, si ustedes se fijan, la economía de Chile es realmente pequeña y eso es bueno, porque quiere decir que tenemos mucho espacio para crecer, siempre y cuando, lo que yo les dije la otra vez, si existe la voluntad política de que Chile sea un país desarrollado, nosotros tenemos todas las puertas abiertas porque podemos crecer lo que queramos, es ilimitado lo que podamos crecer. Es cosa de que se invierta plata en el país para que podamos crecer. Pero en lo que menos vemos, porque ustedes ven, supongo ni con las políticas monetarias ni con las políticas fiscales, nosotros somos capaces de hacer de que el país crezca. ¿sí? Porque la gente no invierte acá, invierte en otros lados. ¿Vale? Y acá ustedes se fijan. El mundo lo quieren dividir en tres monedas, el dólar, el euro y el yen. El yen es súper fuerte, ¿okay? pero ya China dijo que solamente iba a comerciar con el yuan, no van a aceptar más dólares. ¿okay? ¿Eso es bueno malo? No lo sabemos. ¿okay? Porque nadie cree que es una moneda fuerte suficiente para poder competir con el euro, con el dólar y con el yen. ¿okay? Entonces, nadie puede decir si va a salir beneficiado o desbeneficiado, digamos, con la política que están tomando. Ok. En los trade-offs, la pregunta que uno tiene que hacer, hacer es... ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a tener que renunciar o sacrificar? ¿Es bueno o es malo? ¿Quién gana o se beneficia más al entrar al Tratado de Libre Comercio? ¿Chile o Estados Unidos? ¿Estoy haciendo uso de mis recursos en la tecnología? ¿Puedo hacer varios productos usando el mismo monto de recursos y tecnología? ¿Cuántos años nos va a tomar en hacerlo? ¿Qué va a ocurrir cuando la demanda en los mercados incremente? ¿Podemos ganar sin que nos duela? ¿Cómo mejoramos la eficiencia? Todas esas preguntas se tienen que preguntar ustedes en los costos-beneficios. ¿Ok? O los trade-offs, que se llama en inglés. ¿Vale? Ustedes tienen la, la ¿Cómo se llama? La diapositiva, así que lo pueden revisar y si tienen preguntas sobre esto, eh, lo, lo podemos conversar. Pero suponte, por ejemplo, ¿Qué voy a ganar? Yo les expliqué recién, suponte, de Estados Unidos, ellos querían ganar porque querían entrar al mercado de Chile, porque sabían de los tratados de libre comercio y podían llevar sus productos Walmart a través de ir a todos los mercados que no, aceptaba, no los aceptan a ellos. Nosotros, suponte, ¿de qué tecnología podemos hablar si no tenemos ni siquiera eh, un satélite? Tenemos un satélite que, que está obsoleto. Y no, y, y, y no he visto yo todavía eh, que, hemos, que hayamos lanzado un satélite como otros países ¿Okay? ¿puedo hacer varios productos usando el mismo recurso de tecnología? aquí en Chile es difícil pero en otros países sí lo es tú lo puedes hacer ¿Ya? ¿cuántos años nos no va a tomar hacerlo? también es lo mismo, o sea, si Va a, va a depender de cuánto tú inviertes. Si inviertes mucho dinero, lo puedes hacer solamente rápido. Si inviertes mediocremente, te va a costar años. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir cuando la demanda de los, de los mercados incrementa? O sea, si yo tengo que vender 40 millones de autos, por ejemplo, de la Volkswagen que vendía en su monte hace 20 años atrás y hoy, y hoy tienen que vender 400 millones de Volkswagen en el mundo pues ya van a tener que hacer alguna estrategia para poder abaratar los costos de los autos para poder llegar a todos los mercados. ¿qué? ¿Y cómo podemos ganar sin que nos duela? O sea, podemos ganar sin que nos duela haciendo las cosas y correctamente, sin, sin la competencia desleal, ¿qué? con los precios justos, con los costos justos, con el valor agregado justo. ¿Y cómo puedo mejorar la eficiencia? Simplemente invirtiendo dinero para mejorar los procesos y no sacrificar la calidad. ¿Bien? Las funciones de costo. ¿Ok? Vamos a, vamos a dejar aquí esto porque tengo que mostrarles una, una eh, diapositiva. Eh, alguien la va a tener que manejar desde su computador, porque yo no, yo no la voy a poder eh, manejar del mío. Eh, les voy a mandar... Esteban, a ti te lo voy a ver, ¿ok? Te voy a mandar una planilla Excel para que vean la rentabilidad. Y aquí les voy, voy a insertar la, la planilla que les dije sobre la rentabilidad. ¿Ok? Eh, ya, profesor. Yo creo que estamos en la hora ya. ¿Cómo compartir desde el, el, el escritorio o claro. compartir, mandárselo a todos? No, no, lo compartes en, en tu escritorio y, y yo te voy diciendo lo, lo que tienes que hacer para que ellos lo vean. Mm, ya. Yeah. ¿Ok? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos todos claros? Ok, nos vemos entonces eh, mañana. Ya. Yeah. Ok. Ok. Listo, que estén bien. Que estén bien, profe. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. profe. Cuídese. Que estén bien. Adiós.